Hola, soy estudiante del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes San Luis. Mi nombre es Paloma Belviso y quiero presentarte este video tutorial para que aprendas cómo presentar trabajos académicos. Mis compañeros para esta presentación son Jessica Agüero, José Luis Aldaña y Silvia Celeste. Con esta presentación queremos introducirte en la realización de los trabajos académicos. Yo voy a explicarte en dos diapositivas qué es un trabajo académico y luego te voy a enseñar cuál es la estructura de estos temas. El resto de mis compañeros continuarán con la redacción y presentación de los textos académicos, te mostrarán un video explicativo y la difusión y el formato de estos textos. Para aprender a hacer un texto académico es importante que tengas un claro de que, en claro de qué se trata. El texto académico es un texto elaborado en torno a cualquier tema que esté redactado aplicando ciertas normas establecidas, como por ejemplo una estructura específica, las normas APAS, etc. La estructura que debes seguir si quieres hacer un texto académico es, primero hacer una introducción presentando el tema y plan de trabajo con el que vas a seguir. Vas a continuar haciendo el desarrollo donde te vas a extender con la información del tema que elegiste. Puedes presentar tus puntos de vista o de otros autores reconocidos, contraponer ideas, etc. En la conclusión se hace un balance de las ideas más importantes del texto, haciendo una valoración general de la información presentada. Y por último, tenés que presentar la fuente de consulta que deberá poseer la información de los autores o textos que utilizaste, artículos, documentos web, etc. Te voy a presentar la conclusión que dice que si necesitas producir una investigación sobre un tema específico, tenés que respetar ciertas características de los textos académicos. Si tu texto presenta estas características, siguiendo los consejos de la producción que te presentamos, seguramente esto será exitoso. Por último, te voy a mostrar la bibliografía que utilicé. Por si necesitas profundizar sobre los textos académicos, puedes buscar el texto ¿Cómo buscar y usar información científica? de Martínez. Y también te voy a presentar la webgrafía donde podrás encontrar un video que te explicará cómo redactar y presentar trabajos académicos. Muchas gracias.